Los diferentes sindicatos de choferes o del sector transporte en esta provincia de Duarte efectuarán el próximo martes una marcha caravana en rechazo al anuncio del gobierno de implementar en esta ciudad de San Francisco de Macorís la asistencia de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA. Bueno, La situación que se está dando es que es la tercera vez que el gobernador de San Francisco de Macorís anuncia que en los próximos días entrará a operar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 llega a desplazarnos a nosotros sin decirnos qué propuesta para nosotros, sin hablar con nosotros nosotros pensamos que debe haber una propuesta para nosotros de qué vamos a vivir qué van a comer nuestras familias cómo van a sobrevivir tantas miles de gente que comen de ahí entonces queríamos anunciarle al pueblo que en motivo a esto nosotros el próximo martes tenemos una marcha pacífica que se sepa una marcha pacífica de choferes será el próximo martes mientras que personalidades abordadas por este medio ven como positivo la implementación de la onza bueno yo estoy de acuerdo que llegue todo aquí en ¿Por qué? porque sí, porque la onza resuelve, hace su trabajo porque si la onza prácticamente eh, va a ser una ruta de San Francisco hasta La Guarana está muy bien Tú sabes que es una ruta de San Francisco hasta La Guarana. Yo estaría de acuerdo que sí, de que llegue, pero que también estamos en cuenta los choferes que tienen la ruta, que tienen que ponerlo a ganar ese moro, o darle su empleo porque no lo van a dejar estos choferes en la calle. Yo estoy de acuerdo que llegue, porque eso defiende al pobre. Nos favorece mucho a nosotros los pobres. Bueno, claro, porque imagínense... ...estos pasajes tan jodones y, y ahí se bajan... pero muy chiquito todavía... ...aquí hace falta que llegue el 9-11 que, es que estamos necesitando en este pueblo... ...no, no, no... ...que no le hace mucho daño, fuera, estamos haciendo la comida ahí... ...sería bueno, pero qué pasa... ...la consecuencia que trae, que va a traer, va a dejar mucha gente fuera de trabajo... ...y es un lío... ...ah, porque es mejor para, para, para la ciudad... Más económico. Sí. ¿Por qué? No, porque es un beneficio para varias para gentes, que andan a pie la onza ¿eh? para montar esa gente. ¿Sí? sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, yo, porque el transporte aquí es un caos, el transporte, si llega la onza, el transporte se, se realiza mejor. Ah, sí, sí, la onza se sí. llega, ya me gustaría que llegue ahora, porque se ponen los pasajes, se ponen los pasajes mejores, más económicos. tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.